El origen de sorpresa del trigo me brotó presenciando la última manifestación del primero de mayo que desfilaba por recoletos. Estábamos dando la espalda a Colón, hoy desaparecido. Entonces esto, entre el grupo que presenciábamos este sereno desfile pasaba unos señores con los ojos mirando al cielo. María Zambrano pronunció, estos son los liberales. Después apareció un desfile de una muchachada muy decidida con un simulacro de armas. Y yo le dije, estos son los precursores de un nuevo imperio inédito. Y repentinamente apareció entre el desfile un brazo que alzaba un enorme pan que era como una eucaristía. Entonces, al llegar más cerca de nosotros, me acerqué y le dije, ¿de dónde venís? Y me dijeron, venimos andando desde Tarancón. ¿Y qué queréis? Pan.